¡Buenas! Estamos en la sexta y última página de nuestro Genially. Ya hemos puesto un fondo acorde con los anteriores, un título, una pregunta que responda a algún componente del grupo, una imagen a la que le hemos dado animaciones y un GIF de despedida sacado de gifanimados.org. Solo nos queda poner dos ruedas giratorias aquí en la parte central. Una para elegir al grupo y otra para elegir al componente que va a hablar. Se trata de que el tutor o tutora plantee la pregunta, lo debatan los componentes del grupo y lleguen a un acuerdo. Giraremos posteriormente las ruedas y uno de ellos explicará lo acordado. Así que vamos a ello. Nos vamos a ir a la página Will Decide. Ponemos en el navegador Will Decide, pero antes darle la gracia a Noemí por hacerme descubrir las ruedas. Y aquí tenemos las ruedas lo primero que vamos a hacer es poner nuestras elecciones. Grupo 1, grupo 2. Ponemos 8 grupos. Cada grupo tendría 4 alumnos, 8 por 4, 32. No creo que supere el número de alumnos de clase. El título de la rueda, grupos de clase. Y en opciones avanzadas le vamos a decir lo siguiente. En color del tema no tocamos nada, los segundos con los que gira la rueda 5 segundos tampoco lo tocamos, pero sí te vamos a tocar el diámetro de la rueda, le vamos a poner 300 píxeles. El color personalizado tampoco, el color de texto tampoco lo vamos a tocar y finalmente el peso que tiene cada uno de los dientes de la rueda lo dejamos también. Le decimos aplicar los cambios y aquí ya tenemos nuestra rueda. Y ahora le tenemos que dar a este botón para el código. Este código es el que nos va a permitir introducir la rueda en nuestro Genially. Le decimos copiar, nos vamos a nuestra página de Genialy y nos vamos al botón insertar, dentro de insertar, otros. Y aquí vamos a pegar el código externo. Le decimos insertar y ya tenemos aquí la rueda. La ajustamos lo máximo posible aquí, aquí tendríamos ya una rueda y ahora nos faltaría otra rueda para elegir aquel componente del grupo que va a hablar volvemos a will Desire, borramos los grupos que tenemos añadimos los componentes del grupo, en este caso cuatro una vez que tenemos nuestros componentes Ponemos un título, componentes del grupo y volvemos al diámetro de la rueda y le vamos a dar 150 píxeles. Nos vamos un poquito hacia abajo, aplicamos cambios y aquí la tenemos. Nos vamos a este botón y copiamos el iframe, le decimos copiar, volvemos a nuestro Genially borramos lo que teníamos y pegamos y ya lo insertamos aquí tenemos la otra rueda y ahora si le damos a visualizar observamos que las ruedas no tienen animación así que volvemos y le vamos a poner una animación. En este caso le vamos a decir de entrada bote. Y a la segunda le vamos a decir de entrada previsualizamos ya si tenemos hecha la última página. Volvemos al editor y con esto ya tenemos creadas todas nuestras páginas del GENERY nos vamos a páginas página 1 y vamos a ver cómo ha quedado nuestro generic finalmente eso funciona tenemos el índice aquí tenemos la página de ideas previas con las respuestas, e información para el tutor, el vídeo sobre el cual vamos a trabajar, con información para el tutor también, las preguntas sobre el vídeo, que lo hacemos a través de una dinámica de grupos de trabajo cooperativo. Primero reflexionan individualmente y después por parejas, llegando a un acuerdo. Y finalmente lo que hacemos es una dinámica de grupos en las que tienen que debatir dentro del grupo y un componente del grupo tiene que dar la respuesta. Pues con esto hemos terminado nuestro Genially. Así que sin más nos despedimos y solo nos queda publicar nuestro Geniali, que lo haremos en el último